Hola a todos, soy Juan Ramón Camarillo, ingeniero electricista y doctor en ingeniería y voy a hablar acerca de los estudios de calidad de la potencia La medición de calidad de la potencia por sí sola no soluciona los problemas La medición genera los insumos o los datos para que un profesional especializado en el análisis de calidad de la potencia pueda detectar los fenómenos que causan los problemas y de esa forma generar recomendaciones para mitigar los efectos de esos fenómenos en la operación normal de los equipos. Las recomendaciones que genera el experto pueden ser tan simples como un cambio en la conexión de los equipos, un cambio en la secuencia del proceso o puede implicar la instalación de nuevos equipos para mitigar los fenómenos de calidad de la potencia. Algunos equipos para mitigar los fenómenos de calidad de la potencia se mencionan a continuación. En primer lugar, los filtros pasivos y activos que sirven para mitigar armónicos y a su vez para corregir el factor de potencia. La elección entre un filtro pasivo o activo está determinada por la frecuencia del armónico que se quiere mitigar, entre otros factores. También depende del factor de potencia al cual se quiere llegar. Lo siguiente es un balanceo de cargas. Eh, fenómenos como el desbalance de tensión o corriente pueden ser corregidos con una redistribución de las cargas dentro del proceso. Otra solución posible puede ser la instalación de un variador de velocidad. Los variadores de velocidad ayudan a que la conexión de los motores se haga de una forma progresiva evitando las altas corrientes que se generan durante el arranque directo de un motor. La conexión por medio de un valor de velocidad evita que se generen hundimientos de tensión que afectan las cargas sensibles conectadas al mismo sistema. Para un video sobre hundimientos, eh, va a aparecer la tarjeta a continuación. Un, otra solución es el sobredimensionamiento del cable de neutro. El cable de neutro puede ayudar a que la corriente tenga un camino de retorno en el caso de un desbalance. A su vez, genera un camino para que ciertos armónicos circulen. La elección de estas soluciones debe ser consultada con un experto. No existe una regla general para solucionar el mismo problema dado que la solución óptima depende del objeto de cada industria. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó no dejes de dar un me gusta y comentar qué te pareció el video o si tienes alguna pregunta. Nos vemos en el próximo video.